Se siente tu mujer en brazos de otro que dice querer Muy bien, vamos a empezar diciendo que este episodio es absurdo Para resumir las cosas, todo inicia aquí Ay, bueno pues, si como tú nadas me lo heredaste, pues yo soy una sirena Oye, pues deberíamos estar en contacto por internet, así si se me atora algo, pues me ayudas Claro, o sea, la agrego a mi perfil de mi red. Oye, eso yo, hasta yo me creería que le estás tratando de seducir, amigo Ok, bueno, por ahí me recuerda lo que dice mamá Nosotros las mujercitas solo... Ah, que lo diga una mujer Las mujeres solo somos amables y ustedes ya se hacen ilusiones Ah, sí, un clásico No, yo no tengo novia ¿De verdad? Me sorprende porque eres un joven encantador y cualquiera se podría enamorar de ti ¿Sabes qué pasa? Así que al fin, después de escuchar todos esos diálogos el tipo sí es una idea errónea. Que quise que Omar nos dejara solos porque te quiero pedir un favor. Pero no se hagan ilusiones, solo, lo, solo le pidió ayuda para hacer una fiesta. Hasta ahora, la única persona que no se ha dado cuenta de que el tipo está enamorado de la mamá de su amigo es su amigo. Es que ni cree que Almando se está enamorando de tu mamá. ¿Crees? Ya sabes que ni está medio loquita. Y entonces viene el golpe de realidad. Cuando. Todos van a llorar. <risa> <risa> Dijo: Puedes irte al carajo. Sí, así es. En verdad se creyó que la, que la mamá de su amigo estaba enamorada de él. Cada vez que viene, digo: Déjame tranquilo, vieja. Gurney, te puedo asegurar que solo viene a ver acá. Y es una tontería. Así que después se pelea con su mejor amigo. Un milagrito después ocurre un accidente y. se reconcilian. Para resumirlo así de simple. Ok. Este episodio se fue muy estúpido. Y varias partes la siento fuera de lugar. Excepto el final. Aunque está bien. Puedo creerme que eso pase en la vida real. Espera que. O sea, sí. Ya saben. Nosotros como hombres, tengo la... siempre nos vamos a dar la impresión de que somos guapos y que le atraemos a las mujeres. Bueno, los que tienen auto... alta autoestima. Ya saben, la gente fea que tiene tanta buena autoestima que logra conseguir chicas solo con el poder de la ley de la atracción. Bueno, eso es todo lo que voy a decir de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Chao. chao. No te hagas. la verdad la mujer bolera del doctor iraki pregunta vamos no vamos a leer sus tristes historias de amor